Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno, gente, continuando con los videos, gente, el día de hoy traemos acá un G6 2019. La cual vamos a eliminar la cuenta de Google vía test point, gente. ¿Cómo hacerlo gente? Muchas personas no lo entienden o quizás trato de hacer lo mejor, de dar lo mejor por mí, pero hay que tener paciencia gente, cuando buscamos un contenido así conmigo, cuando yo investigo, tengo paciencia para poder hacerlo Todo se puede gente, es cuestión de mirar bien el video, no hay que ir de parte en parte ya que eso no nos va a funcionar gente Hay que ver paso a paso gente y de eso vamos a aprender Miren, yo tengo acá en este caso un Kogoye 6 2019 la cual está bloqueado por cuenta y voy a utilizar unos cuantos archivitos Que de pues, gente para que se lo descarguen. y listo miren yo lo voy a subir a Google Drive, los archivos para que ustedes puedan descargarlo, a mi blog Y también pueden seguirme, gente Y ojo que ya estamos activado la opción de puedes ser miembro del canal Y puedes disfrutar las mejores ventajas Así como desbloqueo, gente Puedo hacer un desbloqueo, gente, donde estás tú, sí puedo, gente Pero es cuestión de que tú también tengas o cuentes con alguna herramienta que te pueda ayudar, gente Pero, puede, normal, puedes escribirme Ya que todo lo vamos a dar solución, gente Entonces... Listo, ahora gente vamos a empezar con el video Primero gente hay que conectarse a Wi-Fi O oh, perdón, no es necesario en este equipo conectarse a Wi-Fi Pero si sí, lo que vamos a hacer es gente destapar el teléfono para hacer el test point gente ¿ya? Por ejemplo yo ya voy a retirar la bandeja del dispositivo para hacer el test point Listo, sacamos la bandeja Vamos a tener cuidado gente para destapar este dispositivo Puesto que a veces vamos, si es que no lo hacemos con cuidado vamos a manobrar la pantalla ya listo, destapamos gente ahí como se pueden ver, estamos saliendo el teléfono gente, hay que tener cuidado, como le estaba repitiendo en cuidar la pantalla del dispositivo en este caso también no van a jalar el puesto que viene con pernos y lo vamos a proceder a retirarlo gente, ahora vamos a colocar la cámara un poquito más volteada para así poder abrir el teléfono ya acá vamos a retirar los tornillitos que tenemos acá para retirar la huella gente si en caso ustedes quisieran para que trabaje más cómodamente pero caso contrario gente si es que no desean quitarlo pueden hacerlo si más pero en este caso yo lo voy a retirar esto para que me deje trabajar y para que ustedes también puedan notar cómo voy a hacer el test point, gente. Pues listo, gente. Y ahora sí les voy a explicar cuál es el test point en este y 6 2019. Gente, el test point viene a hacer este puntito de la parte de acá, que lo estoy señalando con el sanador, más la latita que tenemos acá, gente. Entonces, para hacer el test point les voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de eso, gente, vamos a ir a nuestra computadora. listo gente, ya estamos acá en la computadora entonces vamos a ver cuáles son los archivos acá lo tenemos el, el archivo que vamos a utilizar gente, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar, por ejemplo acá lo vamos a extraer y nos arrojará una carpeta en este caso tenemos acá la carpetita abrimos y acá nos va a dar varios tipos de archivos gente, vamos a utilizar el de g 6 s TOOL y MRD estos tres archivos nada más acá lo primero que vamos a hacer es gente abrir ese flash tool de acá abrimos este archivo damos en ok ok listo ya abrimos entonces flash tool, acá nos vamos a ir gente acá donde dice chose para agregar el primer archivo gente nos vamos a ir a escritorio entonces y acá nos vemos la carpeta abrimos la primero lo vamos dice mtk day vamos a segundo archivo acá cargamos este archivo Skate Facebook y el tercer archivo gente que sería el de acá listo, entonces sería todo gente ahora sí vamos a ir ya a nuestro teléfono que lo tenemos acá para hacer el proceso gente, en este caso nos vamos a ir a format, acá en este paso vamos a hacer lo siguiente gente acá vamos a dar en manual format flash y acá nos va a pedir utilizar unos códigos, la cual lo tenemos acá gente en la carpeta a ver acá en la carpeta MRD lo tenemos esto donde dice y6 abrimos esta pestañita y nos vamos a flash tool listo acá vamos a ver a ver los códigos gente vamos a ver los códigos va a ser un poco más pequeño para que lo puedan ver listo acá el primer código vamos a colocar acá gente en este caso borramos y el código de acá copiamos y lo damos acá en lo que sería flash tool, ahora vamos al segundo código que está en la parte de abajo, borramos y copiamos este código que tenemos acá listo control v listo gente, ahora si sí, estamos acá en nuestro teléfono gente, vamos a hacer lo siguiente hay que hacer el despoint como lo estaba repitiendo hay que tener una herramienta o con cualquier cosa que tengamos a la mano para poder hacer que eso sea cosa fina nada más. Listo, gente, les voy a explicar cuál es el test point nuevamente. El test point viene a ser este redondito que tenemos en la parte de acá más la latita, gente. Vamos a hacer chocar en este caso los dos para conectar al mismo tiempo el, el cable USB, gente. Hay que desconectar la batería también y volverlo a conectarlo. Vamos acá donde dice estar. Hacemos el test point y lo conectamos nuevamente a nuestro teléfono. Listo gente, eso sería todo entonces, como ustedes pueden ver esta vez sí pasó, pero hay que hacer correctamente los pasos para que nos pueda funcionar gente, eso fue todo entonces, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like.